Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy, lunes 26 de octubre del año 2020. Seguimos con los comentarios de actualidad a cargo de nuestro compañero Sergio Antonio Romero Pérez. Sergio Romero. Eh, Nos llena de preocupación y tenemos que, que tomar en cuenta eso. Ahora que viene la Navidad y que hemos... ...se veía una apertura como la que se dio en los últimos 45 días... Eh, ...sobre el aumento de la, del toque de queda y la, en el horario... ...las la personas en la calle están sintiendo que, que ya esto desapareció... Eh, ...las medidas eh, que tomamos en abril, mayo, junio... Eh, ...prácticamente no existen, Víctor, no existen... Eh, y lo, lo vamos lo estamos lo vamos lo estamos pagando estadísticamente lo estamos pagando y eso lo voy, le voy a dar una información para que el, el, el, la región y el país sepa que esto esto no se ha terminado naciones como eh, en Estados Unidos y ciudades como Nueva York a, están pensando en esta semana o en la otra tra que cerrar varias áreas por la alto rebrote que en este eh, eh, han surgido en esa zona, y si tú te fijas, eh, nosotros no nos escapamos de eso, por esta libertad, y esta, no la libertad, sino la conciencia de que esto ha pasado, y la conciencia de que ya esto, eh, vamos a convivir con ellos, y que si yo, cuando, toda esa frase de, de, que, se, eh, que, que da el aspecto de resignación, y de, de decir, bueno ya, que me dé o sea, ese ese... Ese estilo que hemos adoptado las últimas dos semanas han dado como resultado, Víctor, que en esta semana que pasó, 2.860 casos nuevos de COVID, donde de manera de lunes a domingo, los puntos más altos, miércoles y viernes, eh, sobrepasaron los 500, los 525 diarios, 425 diarios durante todo este, este esta semana esto quiere decir que el incremento de, de los casos eh, ha sido muy alarmante en esta semana. Tenemos que retomar las, con, con seguridad lo que, lo que ahora, para poder, porque todo el mundo quiere que en Navidad tengamos más libertad, tengamos más, eh, qué sé yo, porque ya hay que convivir con esto, porque ya, no, no, no, no, no a ese nivel, y, no, y le pongo el ejemplo de ciudades grandes que, que han, han tenido rebrotes por esa condición, aunque con decirle que en, en la ciudad de Nueva York nunca se tomaron esas medidas que, tan como las tomamos nosotros aquí. Eh, allá se cumplían algunas medidas y esas cosas, pero eh, el, el no hacerle caso al, al, a esto se convirtió en, en, la, en la ciudad, mismo Nueva York, con más contagios que prácticamente... Eh, naciones completas o sea que eh, lo que tenemos ahora tenemos que volver a, la, a los cuidados no al terror no queremos que sea un terror que la que la que la persona viva en ansiedad de, en esto sino tomar las medidas que nosotros hicimos al, al inicio los centros comerciales señores ya lo ya que hay un centro comercial que la gente entra por la puerta como si fuese un día normal de un domingo del 2019 una vida normal como si fuera el 2019, la gente entra, entra por ahí sin manita limpia, sin nada, o sea, los bancos ya tú vas al depende de manita limpia y no hay, o sea, ya esto se ha soltado en banda y, y eso va al traste del aumento de los casos. La gente cree que porque no se están muriendo muchas personas a diario, eh, piensa que ya esto se acabó. Yo creo que la ciudadanía tiene obligatoriamente que pensar, o nosotros tenemos nuevamente que pensar, que el, el 50 o casi totalidad de por ciento que tiene para, para, para parar esto, detener esto, somos nosotros, porque no existe vacuna, no existe nada que se pueda medir eh, eh, científicamente con una sustancia para pedir esto. Somos nosotros, y, y si nosotros seguimos con la libertad de que esto le va a dar todo el mundo y que esto no es nada, y que, que esto ya eh, eso como quiera va a dar, no es así, no es así, nosotros de, debemos de retomar de nuevo, las autoridades deben tener vigilancia, porque las autoridades salen a buscar gente después de las 7, y los fines de semana y a buscar gente después de las 9, los días de semana, pero eso no impide que la gente se contagie, si, si, si en ese si de antes de ese, antes de las nueve y antes de las 7 vive así como están esas imágenes, ¿qué podemos esperar? Mira, Dime, mira pueden poner el toque de queda que ellos quieran. es un año entero el toque de queda y no, y no va a pasar nada. Va a seguir el aumento de los muertos y el aumento de los contagios. Mira, mi, com mi comentario ya en la parte final precisamente eh, va en ese mismo tenor y ahora va a servir para alimentar y soportar ese comentario que tú has hecho. Y es con respecto al toque de queda, y reiterar de nuevo la irresponsabilidad nuestra como ciudadanos. Déjame dar ahí las, las imágenes, por favor, eh, para soportar el comentario que voy a hacer. Yo comentaba, conversábamos ayer eh, con unos amigos que estábamos juntos, precisamente eh, sobre el toque de queda y la responsabilidad eh, nuestra como ciudadano Pero yo quiero anexarle algo. Miren, el toque de queda que es la, desde lunes a viernes, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y los fines de semana desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, llámese sábado y domingo. Y yo he estado observando una serie de, de situaciones que he oído tal vez poca gente refiriéndose a este tema y solamente nos referimos al ciudadano común y corriente, que es el que los fines de semana parece que el deseo y la necesidad Sí, que se puede llamar así, que tiene de salir a las calles e irse a los uh -huh. centros comerciales y sobre todo a los centros eh, de diversión a ingerir cerveza, a ingerir alcohol, en los fines de semana es sí. una cosa terrible. Ahora bien, la pregunta mía es, para mí, y este es un comentario ¿verdad? que lo voy a hacer eh, de manera personal, yo entiendo primero la responsabilidad que tienen las autor de autoridades de hacer que se cumplan las medidas. Ahora, hay otra razón y yo me pregunto, ¿quién hace que los comerciantes, los centros de diversión también cumplan con sus normas, cumplan con los horarios? Por ejemplo, usted pasa por cualquier centro de expendio de bebida sábado y o domingo y usted va no a encontrar a las 7 menos 10 minutos de la noche. Ayer domingo usted va a encontrar centros de diversión de expendio de bebidas alcohólicas abiertos a las 7 menos 15 minutos, menos 10 minutos abiertos, dando servicio, y esos centros full de gente. Entonces, ¿cuál es la pregunta y o propuesta que yo pueda hacer? Yo estoy de acuerdo que lo quiten el toque de queda, porque no tiene ningún sentido. Miren, eso que ustedes están viendo ahí, eso hace como dos semanas que se dio aquí en Macorís, y eso se da todos, todos los fines de semana, entonces, eso es una especie como de burla. Entonces, que lo quiten para lo que, nos, lo que estamos haciendo, lo estamos cuidando, sigámoslo cuidando y el que no se quiera cuidar, que no se cuide. Porque eso es una burla. Un centro de expendio de bebida abierto a las 7 de la noche, eso es una burla a las autoridades. Porque yo entiendo que lo, lo que entiendo yo que lo que hay que hacer es que si es hasta las 7 de la noche... El centro de diversión, sea cual sea, debe estar cerrado por lo menos media claro. hora o una hora antes del toque de queda, porque eso incita, invita, motiva a quienes tal vez no puedan resistir la necesidad de ingerir bebidas alcohólicas que estén ahí en el negocio. Tan sencillo como eso. Si media hora, una hora antes ese negocio está cerrado, es probable que todas las personas intenten regresar a su casa y evitar ese show de mal gusto y ese espectáculo de mal gusto que se monta todos los fines de semana. Entonces, de acuerdo con que quiten el toque de queda, si es así que se va a estar llevando. Es una burla a las autoridades y a la Constitución. No, no, Porque la ley, no, no, no. para sí, es. establecer este toque de queda, Sergio Romero y amigos televidentes, tiene que ir una propuesta de poder ejecutivo al Congreso y ser aprobado sí. en ambas cámaras, lo que lo convierte ya en ley. Entonces, se está violentando eso, la, lo, que, lo que establece la ley como tal. Es violatorio. Entonces, eso es lo que es, no es más que una burla a las autoridades. Por parte de nosotros, cuando digo ciudadano común, me refiero a que no somos empresarios, que no somos comerciantes. Me refiero a eso. Pero el ciudadano común, así como también el sector eh, comercial, eh, sobre todo el sector, los fines de semana, que son los que, Control el expendio de de bebida claro. que se mantienen abiertos hasta las 7 de la noche y hasta las 9 en punto de la noche. Entonces, nos vamos a una pausa. Y a regreso, y yo, por no, y yo no sé, Víctor, dónde hay es que consiguiendo tanto dinero. Dije, porque esta situación no está trabajando la gente. No, no entiendo. Claro. Si, es con lo, si es con los mismos eh, planes que tiene el gobierno, los FAE, los PAE, lo que sí yo qué, que se están bebiendo eso, porque esta no, no hay explicación. Esta Estamos produciendo ni siquiera a media, trabajando ni siquiera a media sí, y como quiera. Exactamente. Yo no, sé que, yo no sé qué tanto gusto es que sí. tiene. Este es un país rico, rico. Dijo sí. un amigo, y yo lo creo que sí, que es, que es rico. Vamos a la pausa y al regreso venimos con los con los eh, principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambie, en breve regresamos.